Pedimos la bata y vino Robotino a traernos las batas, gracias Robotino, gracias, Hello. gracias lleno, bye bye, bye, how, how would you stay, ya le cinco estrellas, yes, thank you, bye, saludame, Chao. bueno andate, chau, ¿Qué más dices, ah. no. no thank you, bye, bye, bye, Bye, I'm, I'm heading home this time. Chao, chao, adiós. Ahí se va solito.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 está recalisto es pis es pis no, ¿sí? ¿Eh? sí. ah, acá más profundo ¿eh? cuánto, no sé a ver no está fría por favor Hola Hola, está fría Me estoy no de No está fría Dejate de Mirá, joder no está... de gallina Pero no está fría ni en pedo no esto Por favor, favor. No, no, no, no. Mira, ya está el Marina ¿lo viste? Estoy ah, temblando está ¿Es? oh, No puede ser ¿Cómo vas se a estar temblando? No, no, no, no, no, no, no. Movete un poquito, en vez de estar así, móvete un poquito, dale. Ay, me da frío. A mí el agua me da frío. Camina un poquito. ¿eh? Yo quiero el agua de spa. 50 grados. Ah, Para filmarnos. ¿Estás Está bien. Me tiembla un poco, sí, tengo frío todavía. Qué, Qué lindas las patitas. ¿Qué patitas? ¡Tuyas! ¿Tú? ¡Ay, sí, ves? me tiembla mucho la mano! ¿Para qué se puso la remera La, la, la remera para nada si las tiene